No había perdido ninguno todavía estaba peleando. Entonces, aquí, y ¿por qué usted le dio a él? Yo no le tiré a él, yo lo hice defender defender, me tenían en el suelo, ah, bueno. Yo fui de a buscar a la hermana mía para allá, para el apartamento. Allí ahí vi la gallera y me topo con el lío. Y yo pongo a la persona en la calle y me pongo y, y miro por la vez ahí mismo empezó. Yo vi el lío, yo ni visitaba peleando, no yo sé que había un viaje de gente. Y...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 Y él salió para afuera como que es un matón para la calle, que, que si él no me de ese tiro a mí ahí, y yo me quedo bajado solamente, él va y me mata, porque no era él, pensaba que yo lo estaba dando, y, si, sin, él, sin él verme a mí.